Neka pecha subabga Emi, Yago, Yerecholi. Neka la machi, alwe, napune, chapilgo, napuriganeche Uyermla. Abalariga, Abalarga el jucru, ilge nilge, onorugume, weya. Rega, anile. Arwe Alwe, napunech, tile, goya. Alwe, Masairugme masairugume, gallenale, jipe, yuga. Neka yerra, isli, ruigru, tacho, seba, Chiraweli. Napulig seba se <tose> basa yerra weli, lico emi, a bechgo la nambra, neko al napusen Neka la bicha nigru. yerza, yersa, napune <tose> jura, PH gorga napurga nechi. Lig vilerio necho yersaka ka, gorga napurga honorum yerlia. Al güena Lige napu marra ichasa yerra echili asirgase weka sibale esusi. ligue rama chigme aneli. Neka wela wigru vigru, emi makweka necho yerme bile hukru niraga Gainamli. Lige alwe suso yermka angupi nena le aboipi. Tabre machile alwe Año esusi Vile, alue, ma, cario e oyerame, napu, juani, anelim, nile, napu, es, susi, huegalelge, alueca, sigo, ya sale, simonis, pedro, se, caterra, isle, juani, ligue, anele, ruque, cherica, alue, napo napu, es, ganamio, lico, alwe juani, a guabea, sibale, napu, asalge, alwe susi, ligue, rukele, Mue guarura, cher huco, ligue susica anile. Peta bani sanbachmbrane, liga algüe napukogiraane, algüe riojú napunesa Liko Lico arargacile, bani sanbachle, Lige alwe jurasi yale, alwe simoni iscariote inora. norá. A bien coneraga jurasi bani goza, Remon Salwara, yati Neraga Pachagna jurasi Chivasquili. Lico y sucianele al jurasi. Alwe hué napumue Similju, hué ora oraguegón. Al hué napuekigo yamuechilge, Table we sinamre al anímezko al esusi rachalila. Alwe jurasi nile repume, al hué esusi y suci, enomila. Alker Harema yel Julga Año Esusi Alwerio Naprigar Alimela Biles tabri Ales Piestachi Otuame. O napurgago ame ya alamri table nigme. Napuligalwe jurasi gosalwe maruko nile. Abe welliko naputlige jurasi masimsa esusi anile. Ne hukru alwerio napu nawagmehu pare Napurigarioneraga, yoneraga. Jipe Asir la emi, alien la sema siime kon ne. Alwe nochli napuné nocha. Raramblika itemla, wek semarga nochio onorugme. Lig wek la nirasaka saca onorugme tega, wek semarga nocha chine. Liko onorugme, wera la niraga ne nechi. Ne napunawagme hu padre bugachka, Lige onorugme, weyati gatemla natli. Neka wegale emi, napuriga nebo nekuchla neraga. Mas pecha wek ne emi yuga. Emi he nechit ya hukru. heyenim gozimiba, ale napusime liju ne. Neka weyane ya ichli raichli, alwek uerara jurio. Hipeko emi ruyegru ne. Neka nuevo nuraline <tose> higru. Vuela niraga, harli mejucru, emi aboipi. Ligue, <tose> vuela niraga, harli Mehukru uchejare ramli. Neka asirga ragargay gargay emi. Ararga la tet care emi aboipi angupi. Emi la e yensaka aboipi. Ligue niraga, lico raramli gena huichimova mochigme la machimera Emi, la necheu yera mezcó. Napu ligue sucia anilge, tabrega y namio si ramli, napu simeli nilge boné. Ligue simoni pegro, es suci rukele. Mue gualura. Coche si me oramue, lige cane Napu sime orane, tabrega y namra muenechina jatea. Peabe y libeko chi Lico pegro ka anele. Chonigá table nahatua mue hipe. Table chere reko melruguene. Neca abrigá listo astikru mue Ligesusi si mea. Ligue susi, listo asti mue napurigá melibua mue nechigu iramekurica. Neca maye nili. Neka rabichá nigru. Belibe a otlitachos nachi Table machiorimela mue nech baisaneraga.